¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña. Espero que tanto ustedes como los cercanos a su corazón estén muy bien. Amigos, la intención de este mensaje es informarles que en los próximos días recibirán la agenda final de lo que vamos a hacer el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En ella ocuparemos un espacio para detallar completamente todo lo que hicimos en el año que acaba de terminar. Todos nuestros esfuerzos en México y fuera de México. ¿Cómo resolvimos esto? Con la participación que tenemos en la ONU, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en Eurodis, en Rare Diseases International, en NORD. ¿Cómo hicimos una conexión con los latinoamericanos? ¿Cómo hicimos una conexión con todo el mundo? ¿Cómo trabajamos con los legisladores, con la academia? ¿Qué estamos haciendo con Inmegen? ¿Qué estamos haciendo con Funsalud? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que tiene que ver con nuestros enfermos? ¿Qué estamos haciendo para las terapias en casa? En fin, reseñaremos toda la actividad que se desarrolló. Adicionalmente, y tomando más que un día. Les pediremos que cada uno de ustedes nos regale un video de 20 minutos en el que nos reseñen su actuar, lo que hicieron, lo que lograron, lo que ustedes trabajaron durante todo el año. Intentaremos que estos videos se acomoden en una plataforma rotatoria que durará 24 horas. Ustedes no tienen que participar en vivo, tienen que grabar y mandar su información. Adicionalmente les hablaremos de un tema muy importante, la vacuna anti-COVID y cómo la vamos a recibir los enfermos con este tipo de padecimientos. ¿Qué de la vacuna? ¿Qué de la sustancia específica que nos puede hacer bien? ¿Qué de las interrogantes acerca de si es o no buena? Etcétera. Por la atención a este mensaje, les agradezco enormemente. Muchas gracias.